Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar, donde se cuenta la historia de otra forma. ¿Cuándo creéis que empezó el negocio inmobiliario? Sí, sí, esas especulaciones sobre la vivienda, que hace que ésta suba, para que unos pocos se hagan de oro, y otros, les cueste más, acceder a un techo donde vivir. Pues bien, este problema tan actual, ya lo tenían en la Antigua Roma. ¿Queréis saber más? ¡Acompáñanos! En el año 60 a.C., se constituyó una alianza política en Roma, Esta se llamó el Primer Triunvirato y estaba formado por Pompeyo, Julio César y Craso. Los dos primeros aportaban su prestigio ganado en el campo de batalla, y Craso aportaba pues, ser el hombre más rico de Roma. Entre los múltiples negocios en los que Craso se embarcó, los hubo legales, alegales y miserables, como hacer negocio con los frecuentes incendios de la urbe. Craso creó un cuerpo de bomberos privado, que, lógicamente, acudían a sofocar los incendios, pero, y aquí está el negocio, solo intervenían cuando los propietarios de los inmuebles afectados, aceptaban venderle su propiedad a Craso. Claro está, que a un precio irrisorio. Ante la disyuntiva de quedarse sin nada, o aceptar unos cuantos certecios y poder recuperar parte de sus bienes, firmaban la venta. Tras el pago, los bomberos sofocaban el incendio, y Craso adquiría terrenos, donde construir nuevas ínsulas y convertirse en el mayor promotor inmobiliario de Roma. Incluso, se pensó que también tenía un cuerpo de pirómanos, en este vídeo os hablo más de ello. Pues bien, durante la República y el Imperio, los grandes núcleos urbanos, con gran densidad de personas, dieron lugar al desarrollo de la construcción vertical, las llamadas Ínsulas. Estas Ínsulas, eran bloques de viviendas, normalmente en régimen de alquiler, que tenía varios pisos y que ocupaban los ciudadanos que no podían permitirse tener una domus, ese tipo de viviendas de las familias de un cierto nivel económico. Habitualmente estas ínsulas tenían cuatro alturas. En los locales de la planta baja se habían tiendas y las superiores se destinaban a apartamentos de varios tamaños para el alquiler. Además del tamaño de las viviendas, en el precio también influía la altura. El último piso era siempre el más barato, ya que las posibilidades de sobrevivir ante los frecuentes incendios que se desataban en Roma, eran mucho menores que las que tenían los que vivían en el primero. Siguiendo esta teoría, los primeros pagaban mucho más. Estas ínsulas se construían por promotores privados, como Craso, y como todo negocio que se precie, lo que buscaban era aumentar la rentabilidad. Para ello, fue suficiente con aplicar una regla sencilla. Si construyo edificios de más alturas, supondrá construir más viviendas, cobrar más rentas y aumentar el beneficio con el mismo suelo. Así que decidieron llegar hasta siete alturas, e incluso algún osado las hizo de 8. El problema fue que se siguieron construyendo con los mismos materiales, madera y adobe, un ladrillo sin cocer, secado al sol. Materiales muy débiles, que no soportaban grandes alturas. Y es por ello, que a los problemas de los incendios, se unían ahora, los hundimientos. Para dar solución a estos hundimientos, se aprobaron leyes, que obligaron a construir las ínsulas con ladrillo cocido, y para evitar los incendios, se decidió que entre dos ínsulas debía de haber un determinado espacio, para evitar las propagaciones de incendios. Pero todas estas medidas, a craso ya le dieron igual, él ya había especulado lo suficiente, como para ser el hombre más rico de Roma. ¿Cómo